Los honores más grandes de mi vida y es algo que todos los jueves antes del carnaval sucede en Cuenca. El ambiente es increíble, el motepata está listo, el dulce de higo y el de durazno de la abuelita están a punto, pero siempre hay esto antes de empezar el carnaval. Hoy en Marcas que Impactan, el jueves de compadres. Bueno, y empezamos el recorrido con un shot en la cofradía Y les presento a mi comadre, la Juanita Estrella ¡Bienvenida, sí. Juanita! ¿Alguna vez le Ni cuando nació su hija debe ser un honor tan grande que es compadre del carnaval. No, y este compadre. Claro. Uy, no, Dios mío, estoy feliz, feliz. Gracias, gracias al municipio de Cuenca, a la edición de cultura, a la edición de turismo, a todos por habernos hecho compadritos. Sí, sí. Para mí también creo que el honor, después de amar carro a una guagua en el bautizo, el siguiente honor más grande es ser compadre del carnaval de Cuenca. ¿Feliz? Y para mí fue enorme. Enorme, pues imagínese que tanta gente cómo se va a divertir. Esta maravilla de fiesta que es una institución en Cuenca. Siempre como buenos compadres es... En y mamando, entonces dije fue? a mis amigos de la, de la cofradía Juanjo, resérvame porfa, hay una tabarra y vamos a tomar, hoy nos acompañan Tamarita y Coqui, que son de la dirección de cultura, que son las que meten el relajo, son hechas las más tapiñadas, las más las más autoridad pública. Hoy día les vamos a hacer tomar a todos. Entonces, esta va el primera ronda en mi nombre, por favor. Gracias siempre a la gente de la cofradía que preparan el equashot como nadie más. Un gusto inmenso tener a la comadre y al compadre. Mi nombre es Juan Diego, el actual gerente de la cofradía. <risa> ¡Ese va ascendido recién. Vamos a disfrutar un delicioso equashot. La Juanita. Oye, ¿quién creó el equashot? Digo, Juanita puta está. Está atrasada, pero bueno. Una de las cosas cuando uno, eh, el libro 21 Lecciones del siglo XXI, Yuval No Harari, dice que los pueblos somos los ritos y los mitos que hacemos. Para mí la creación del Equashot fue hacer un rito y un mito para que en carnaval, en Navidad, en fin de año, en mi cumpleaños, en el bautizo del guagua de los va, los ecuatorianos dejemos decir, ay no, qué cholo aguardiente. Si no digan chucha, qué rico carajo. <risa> Perdónme el francés. Ahora, ahí vamos a hacer. Primer paso, cada uno un vaso al frente. Siguiente paso, cada uno coge un limón y le, y le pone así en el cafecito. A ver ahí. Eh, pepa, ve. Sí, ve. Al, un lado. al un lado. Creo que por, por hacer estas huevadas me nombraron, compadre. <risa> Esto tiene una simbología, el café simboliza nuestra tierra Los ecuatorianos vivimos pobres en medio de grandes riquezas El limón simboliza las penas Nos alegramos escuchando música triste El aguardiente simboliza los peligros Que somos gente que vive tranquila en medio de peligrosos volcanes Pero a los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros Quitan la sonrisa carajo Así es Masca, dejen la lengua el café con el limón y ahí boom para adentro ¡Salud! Y que vivan los compadres y los comadres. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, comadre! la lengua! Ya dice a tata y rico. Y la mezcla de agua ardiente con cafeína, agárrese, quítate Viagra. Alex nos está grabando hoy día desde el equipo de Esteban Villa Films. Este evita que están ahora, cuando hay trago y carnaval y desovación, se ahueva. A ver, son las 6 y 50 de la noche, si ven ya hay mucho ambiente. La gente va llegando hacia acá y si ve para allá dice, puta esto va a estar bueno hoy. Ya está la carioca. Señor, cuánto la carioca? Hay de dólares, de dos dólares. ¿Y la maicena? A 50 centavos. Eh, ya está la gente emprendedora ahí. Ahora, había un mijín que además estaba vendiendo los estuches para los celulares. ¿Cuántos los estuches para los celulares? A dos, a dos, a dos. Este es el emprendedor ecuatoriano. Este es el emprendedor ecuatoriano. Ve una necesidad, la resuelve. Ya vienen hasta los estuches para que no marche el celular. Sí, nomás, mire. ¿Cuál es su nombre? César Puma. Estoy trabajando mi segundo año aquí. Bien, César, ¿cuál es su comida de carnaval favorita? El dulce de higo. ¿El dulce de higo qué hace? ¿Su esposa, su novia, su mamá o su abuelita? Mi hermana. ¡Gracias, jefe! ¡Gracias, Te admiramos mucho. Bueno, está ya la verotola con cabinera animando a la gente. Si ve para allá, esto ya está prendiéndose. En el momento cultural del día, el carnaval de este año es agua o peseta. A qué se debe esto? Es una tradición cuencana de muchos años atrás, en los que en los barrios. Se ponía la gente en las piletas o cerca de un lugar una silla. Tú pasabas y le decían agua peseta. La peseta era la moneda de 20 centavos. Y tú dabas la peseta, pasabas o si no, te sentabas muy amablemente y te mojaban. Hay una canción hermosa que me encantaría que la puedan escuchar que se llama El Carnaval Cuencano de Enrique Sánchez, en el cual canta lo que era el AWPZ, que se celebraba desde los inicios del siglo anterior. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo yo era parte del estudio jurídico sublegal, que eran los más bestias que he para el carnaval, en el edificio de la Cámara de Industrias, en el piso 7, paraban el ascensor y no era AWPZ, era baldazo adentro del ascensor. Pero hay evoluciones, hay evoluciones. Creo que si empiezan a pedir plata, sería más rentable. Y ven ahorita ya esta cosa se está poniendo heavy, ya la gente está perdiendo el respeto. Se le acaba de ir de un señor todos sus globos del carnaval. Nuestros talentos locales. Le entro al motepata, pero por su pollo. Con todas. El mejor motepata de Cuenca. El de mi abuelita. El de la mía, ñaño, Puta me cagaron. <risa> y el mejor dulce de higo. Y el de acá, el de la 9 de octubre. El de mi abuelita, siempre. <risa> Esto es cagado entre los cuencanos. Algún día dije, voy a hacer el interparroquial del motepata, pero cuando uno defiende a la abuelita, no hay como. <risa> Esto ya va subiendo de ambiente. La gente está, pero a punto caramelo. Hey, hey, hey. El DJ poniendo la música. Si ustedes ven esto, ¿cómo está la gente acá? Ya, esto es un despelote. Si ven allá, sigue siendo esto un despelote. ¿Qué música le gusta a la gente de Cuenca? Cumbia. Colombia, nacional también. Y Sharon Lechicera, sí. <risa> haciendo Haciendo homenaje. Ah, sí, si va a poder esas. Ya, claro, eh. ya mandaron por eso. ¡Hola Willow! ¿Qué amigo? ¿Cómo estás? Muy entusiasmado. <risa> Pocas veces he tenido un honor tan grande como ser compadre del carnaval. Por Dios, este, ¿sabes que este es un honor realmente? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el momento en que te dijeron, Nicolás, este año tú eres el compadre El jueves de compadres y no compadres 2023. Creo que ni gana, arrancale de Cuenca, o reina de Cuenca, o morlaquita, puede ser tan honroso como esto. Uno sabe que se eligió bien a la reina de Cuenca cuando la man está ahí desrosado, metiendo más relajo que si fuera comadre. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a hacer? Pobre la cámara del Alex y del Estevitan, ¡no! Estos manes son más pilas. Esta huevada es la que nos va a permitir grabar en cuando se arme el desvergue afuera. Está pro, ¿ah? ¿eh? Estevitan, llegas atrasado. la gente dice que a vos no te gusta mojarte. Mojado, pero llegado. Bien, sí, esa es la actitud. ¿Y ¿Eres de Motepata? Claro, ¿cómo no? ¿Dulce favorito? Eh, de higo. Vamos a ver qué tal aguanta Estevitan en carnaval. Y ahora para animar el carnaval, ¡con luna! Solo lo una mano. Así ya. No, no, no, no. El mejor consejo financiero que me dio el Juanjo Espinosa de Payphone que hablé hoy me dijo, cojudo, si vas al carnaval, lleva dos cosas, las llaves de la casa y plata para el carioca y para el trago. Y así vine, ni celular, traje. Sé que sabe más de la vida, ¿qué crees que le haya puesto al pobre mijín? Eh, chuta, eso se llama Sígueme, Sígueme. <risa> este ya se adelantó al miércoles de ceniza. Oiga, ¿cuál es el mejor consejo de plata que le han dado en su vida? El mejor consejo de plata que me han dado en mi vida, no me han dado porque estoy pobre. <risa> está cagada, ya le va, ya le va a bajar PayPal el celular para ver si me dejo esa mamada. Bueno, vamos a la segunda ronda, muy hablado está esto. Para qué? si me invitaron de compadre, ya debían saber cómo soy. Y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, entonces? ¡Madre, ven a A un ciudadano francés, nuestro eco eh, s'il vous si des des des des des s'il ¿Español? Ah, ya, buenazo, puta, ya dije, se cago. A ver, esto es el chago ecuatoriano por esencia. Por favor, toma uno de estos. Un limón, te haces así. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. ¿Y cómo así vienes a parar con la señora loca? Es mi guardaespaldas, eso. Se ve muy bravo. A ver, Kevin, toma un limón y le pones así en el café. Pones esto en la lengua y le dejas en la lengua y con esto en la lengua te pegas el trago, así. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo digo? Bueno, bueno, bueno en francés. Bo, bo, bo. Mira, bono, bono, bono. Súper bueno. Oh, está, estoy listo a ir a Francia. ¿Qué estás hecha la digna? ¿Vos también? ¿Sacan la cámara esta? No, no. Dele, dele. Comadre, afuera es un desmadre. Compadre, su vamos. <risa> <risa> no sabe lo que le Tuvo Puta, fuerte. Puta, a mí me metieron cariocas de fuera, colinos en los hocico. Otra cosa vi que le metieron, compadre. Pero bueno, todo con mesura. Coqui, ¿cuánta gente se espera que venga a Cuenca por el feriado del carnaval? Por lo menos tener unas 50 mil visitas, visitas de gente que viene a disfrutar de Cuenca como destino, pero también de lo que ofrece no solo Cuenca, Nico. toda la región austral del Ecuador, porque esto es es parte de generar un destino turístico nosotros somos el centro y la gente se llega en todo lado. El Rosero en Gualaceo, el Hornado en Paute, y la oña, el otro día fui a Oña, es una locura las cascadas, hay muchas cosas que hacer Nos, tenemos muchas cosas, también en la provincia del Cañarra hay una actividad hermosa que es el... Y nosotros impulsamos eso, no somos egoístas. Y eso es lo que nos puede llevar a ser un mejor país. Si nos vemos con un macro, ahí es donde la magia pasa. Siempre si vas a venir al carnaval o vas a dar guerra carnaval, hay que dormir bien. Pasamos un tercio de la vida durmiendo y si pasamos tanto tiempo en la cama, hay que comprar un buen colchón. Y ahora ya hay alternativas nacionales, como el cero estrés de colineal, que además tiene una tecnología en donde el colchón se come los ácaros. Así, lobo bien dormido, carnaval bien jugado. ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tiene como niña del carnaval? Que ¿Se acuerda de chiquita? No, estaba bien mojadita, mojadita. Orinásme calientito. <risa> y de comida motepata, todos los chanchitos, morcilla blanca, morcilla negra, todo, todo lo del chanchito hasta las orejitas. ¿El mejor motepata en Cuenca? Y todos, todos. Ayer, a, ayer ganó el, el Mercado 9 de Octubre, el mejor motepata de los mercados. Exquisito. Pero todos, porque Todas las casas hacen y se esmeran y ponen mucho amor. Cada motepata es delicioso. ¿Qué es lo más loco con lo que ha jugado comadre Carnaval? O sea, lo más sucio, puerco, que la gente le diga que estás loca. Sangre de las morcillas. Yo a mi tía María Pesantes, casado mi tío, Hugo, tengo que agradecerle. Ella me enseñó a jugar con eso. Ella es la salvaje de la casa. De a poco a poco, a la larga uno le da calle para no quedar ah, dañado luego. Por supuesto, y hay que jugar con todo porque lo más grande es el ánimo, compadre. Le veo al loco de Jonathan Luna haciendo las suyas. ¡Aguére la gente! ¡Aguéremos a la gente! Compartir con usted, Juanita. ¡Qué grande, qué grande! gusto Jonathan Luna, si come en Montepata? ¿sí comen motepata? Sí. ¿Se has comido, pero? Sí comido. O sea, no, mañana te llevo a desayunar, cabrón. No, si sí he comido, si sí he comido. ¿Sabes qué pasó? Que dejé comer carne. Ah, bueno, esta... te pata vegano. Ah, bueno, eso sí. ¿Cuál es el secreto que tienes tú para que la gente se conecte tanto? Es una locura cómo la gente baila y canta contigo. ¿Qué tips les das a los nuevos artistas para que haya esa conexión? Yo creo que no calcular nada. Subirse y entregarse por completo. La gente siente cuando tú eres real. Sí. Eso es lo mejor. Sí. Grande, amigo. ¿Qué tal tanta gente, comadre? ¡Qué emoción! ¡Está huevada! ¡Sí! Claro. <risa> oh, es ¡Jorín de Estrella! ¡Reconocida aquí! ¡Es cultural cultura de la ciudad! ¡Jorín Estrella! empresario! querido ¡Influencia! madre! no, Data no ¡Oh, Data Marita! ¡Oh, Data Marita! ¡Oh, Data Marita! ¡Nico Muñoz! ¡Felicidades! Y para Nico Muñoz, de Gómez a a ¡Qué, con qué detallas! Queremos verla de cerca, la sonrisa, el dinamismo, la energía que tiene Juanita Estrella. ¡Para qué viva el compadre! Anda para Juanita, gracias a Corporación Aceble por estar con nosotros tiene? durante todos estos años calentándonos por dentro y por fuera, sí. lo mejor de mis carnavales. ¡Qué gusto! Estaban quejándose, comadre, y decían, huevada de compadres, no están dando uno, pero ya se va a armar bien esto. Creo que el mensaje que quisiera compartirles hoy es, disfrutemos en familia. Siempre el motepata de la abuelita, el dulce de higo, el dulce de leche, el dulce de durazno, de la mamá, de la tía, son cosas que a veces somos mudos, y el siguiente año, que no les tenemos a ellas o ellos, es donde extrañamos. Este año que está la familia completa, gocemos, disfrutemos, mojémonos por dentro y por fuera. Y que viva Cuenca y que viva el carnaval. ¡Hey! Aviso especial, las siguientes imágenes pueden ser muy fuertes para gente sensible de cómo se va a poner el carnaval de Cuenca. Para entender más nuestra cultura, siempre sugiero el libro Las costumbres de los ecuatorianos, que si bien no explica por qué somos así en el carnaval, de las otras investigaciones que hice, esto es en base a que las culturas prehispánicas que vivían en esta parte del Ecuador festejaban con agua. Cuando llegan los españoles con la festividad del carnaval que no tenía agua, se hizo la mezcolanza y salió esta huevada. En nuestro canal de YouTube tienes ahora la opción de unirte que te sale más barato que el Netflix y vas a tener contenido especial de Edo entretenimiento para sacar tu mejor versión pilas. Disfrutemos del carnaval, mojese por dentro y por fuera. Y si cuando se moja por dentro es mal borracho, peleón o mocero, hay algo en la cabeza que arreglar, vaya al psicólogo, no es el problema del chago El chago es una alerta que hay que poner. Disfrutemos estas fiestas con la familia. A veces, si ya no están de siguiente años cuando los extrañamos. Pero este año está toda la familia ahí, gocémosla. Y eso hará que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. De aquí tienen un par de videos más sobre cultura orgullosamente ecuatoriana.